Y un después en, en, en la percepción y, y, y el estudio de, de nuestras disciplinas. Eh, hay un antes y un después a Thomas S. Kuhn, eh, que explica a partir de él que se ha creado la sociología de la ciencia. Y aquí ya dijimos que la sociabilidad es un término sociológico aplicado a la ciencia, es decir, a la propia, a la propia disciplina, y eso fue posible o, o a partir de, de las aportaciones eh, de Kuhn en el ámbito de, de la epistemología y la filosofía de la, de la ciencia. Por lo tanto, esto me obliga a explicar cuáles son estas novedades más conocidas en el campo de las de la sociedad de la información que en el campo puramente pura, puramente epistemológico ¿no? porque algunos creen que, que es una opción personal adherirse a, a los planteamientos de Okun cuando yo cre creo que no creo que es una necesidad y en ese sentido eh, uno de los efectos de la lentitud del de, la sociabilidad académica tradicional en la generación de los consensos es que un autor, para que sea un clásico, tiene que pasar, primero, bueno, tiene que haber muerto, eso va a empezar, y pasar décadas de su muerte. O sea, décadas después de su muerte tendrá un reconocimiento general, y entonces hoy ya hace ya mucho que. ¿no? pero por lo menos tuvieron que pasar casi un siglo para que Marx fuera considerado un clásico de las ciencias sociales, un siglo después de, de su muerte. Entonces eso no nos lo podemos permitir hoy, porque la historia hoy va muy, ac muy acelerada en el tiempo que nos toca vivir y nosotros no nos podemos permitir el lujo de enterrar a, a, a los que aportan cosas nuevas para, para que sean aceptadas universalmente entonces creo que algunos se equivocan Thomas S. Kuhn y la historia y filosofía de la ciencia post-positivista es una necesidad para el que quiera estar al día hoy, no es una acepción una personal no es una, una opción personal, perdón, la palabra exacta es opción personal que unos podemos eh, asumir con más entusiasmo, con menos entusiasmo y yo soy de Kuhn, tú eres de otra, tú eres de, pues yo que sé, de, de, de, otro, de otro autor importante que haya aportado teorías importantes sobre, sobre un tema u otro, ¿no? En este caso creo que nos encontramos ante un clásico reciente, ¿no? Entre otras cosas porque, porque si no, no entendemos los que, lo que nos está pasando, hoy en día eh, como, como componentes de, de una disciplina. Si no, no, no entendemos lo que está pasando hoy en día como componente de una disciplina y seguimos arrastrando eh, el, el viejo positivismo decimonónimo que nos hace eh, impermeables a los cambios que suceden en la sociedad y a los cambios que estamos viviendo en nuestra propia disciplina. Dicho eso... Mm, frente al esteticismo de algunos que pueden estar oyendo y, o visionando lo que, yo, lo que yo digo pero también a lo mejor tengo que esperar a morirme ¿no? para que entiendan que sin cum no se entiende hoy y no se comprende hoy una, eh, la evolución de nuestras disciplinas otros aplican sus, sus descubrimientos a la evolución de la sociedad y la evolución de la historia bueno, todo es factible y toda herramienta conceptual para entender de dónde venimos a dónde vamos pues es, es válida no pero esto es un sistema de conceptos y teórico que fue que fue creado para estudiar la evolución de las disciplinas fundamentalmente de las disciplinas científicas y de las disciplinas académicas pienso que su utilidad fuera de ese ámbito es menor mucho más cuando para la evolución de la sociedad eh, pues tenemos otros, otros otros conceptos y otros sistemas teóricos que, que han sido exitosos o han fracasado, pues ya veremos en qué medida. En primer lugar me refiero, claro, al marxismo, pero no solo. Entonces, en ese sentido, en ese sentido estoy obligado para entender que, que, que los medios digitales de comunicación, si no se combinan con un nuevo concepto de lo que es nuestra disciplina y su devenir, pues no nos sirven de mucho para cambiar eh, la, sociabilidad, la sociabilidad académica. Es decir, para ir a la par en nuestras disciplinas de los cambios que estamos viviendo fuera de la, de la universidad, de los cuales la universidad no puede escapar y más bien debería ir en, en vanguardia de, eso, de esos cambios. Así ha sido otras veces a lo largo de la historia, ¿no? se ha ido en vanguardia. ¿no? los cambios sociales, de los cambios culturales y en este caso de los cambios comunicacionales para eso necesitamos una teoría sobre la evolución de las disciplinas y, y eso afortunadamente eh, está a nuestro alcance pero si, si somos capaces sobre todo de asumirlo de una manera crítica yo soy contrario a, en el caso de ...de Thomas S. Kuhn o, o de cualquier autor clásico... ...yo creo que Kuhn ya es un clásico reciente, pero clásico... estoy contrario a un seguimiento mimético, mmm, religioso... Eh, ...de reiteración de las citas de lo que ha escrito Kuhn... Eh, ...que en este caso, además, no tendría mucho sentido... ...porque las consecuencias de, de sus aportaciones... ...a la historia y filosofía de, de la ciencia... Yo creo que han superado mmm, sus objetivos previos, es decir, que él fue el primer sorprendido del de, de, de impacto de sus acontecimientos, ¿no? perdón, de sus descubrimientos, ¿no? del impacto acontecimental en la evolución de las disciplinas y del estudio de las disciplinas de sus propios descubrimientos. ¿no? De lo, hay que decir que siempre ha presumido que, que él, él, él aprendió más de la historia que de la física para. Para, para, para crear un, un, nuevas herramientas que nos permitan entender la, el funcionamiento y la evolución de las comunidades científicas por lo tanto nada de seguidismo religioso sino eh, eh, recepción crítica de ahí que vamos a explicar los tres conceptos fundamentales que aporta eh, Kuhn a conocimiento de las comunidades de especialistas y sus evoluciones, pero con rectificaciones y adiciones, en algunos casos bastante severas, ¿no? derivadas de nuestra propia experiencia como, como investigadores de la historia de la historia, ¿no? eh, eh, como, como historiógrafos, si se puede decir, y, y también función de la, nuestra propia experiencia como historiadores, ¿no? porque trata con temas que son muy propios de, de la historia como, como disciplina. Me refiero eh, a, a, a estos tres conceptos, el concepto de paradigma, el concepto de comunidad de especialistas y el concepto de revolución científica. En ambos casos, eh, estos tres términos, que es posible que otros autores antes los hubieran utilizado, adquieren a partir de con nuevas acepciones. En el caso de, de la palabra paradigma es súper evidente, porque paradigma todavía hoy en los diccionarios es eh, sinónimo de ejemplo, modelo, si queréis ejemplar, ¿no? de ejemplo, modelo, eso es la, la definición del diccionario eh, de todos los diccionarios. Sin embargo, para Kuhn es, eh, entre comillas, se abren comillas, conjunto de valores y creencias que comparten una comunidad de especialistas, se cierran comillas. Por lo tanto, eso nos lleva más al concepto historiográfico de mentalidades, de creencias, y, y por lo, se trata de una segunda acepción propia de la, de la filosofía eh, pospositivista de la ciencia que insisto, no está en los diccionarios habituales, sí está en los diccionarios en internet ¿eh? si sí aparece esta acepción eh, cuniana, derivada de la historia y de la filosofía de la ciencia que es la que nosotros aplicamos fundamentalmente, a se le ha criticado porque todo autor que tiene a, todo autor no, a veces pasa que un autor de gran impacto, ¿eh? Es más, parece, por lo que se escribe sobre él, que es más criticado que seguido. Es uno de los síntomas, de los reflejos del enorme impacto y de la enorme influencia que está ejerciendo. ¿no? Entonces, en esto se dan los dos extremos. Autores que se siguen de una manera religiosa, esméticamente, sin crítica a ninguna, que es lo peor que le puede pasar a ese autor ¿no? y a su legado. Y autores que solamente son criticados. ¿no? Lo cual es entre esos dos extremos, pues claro lo cual esto segundo pues no creáis que es tan malo no porque todo el mundo lo ha leído todo el mundo más o menos todo el mundo lo ha criticado y al final pues lo que queda como precipitado es es, es, es su aportación porque sus críticos y lo que han dicho por lo regular suelen desaparecer del escenario y lo que queda como precipitado es lo que ellos han aportado lo cual no es bueno eh porque debería, debería, debería quedar para el futuro, lo que ha aportado y la aportación de sus propios críticos pero bueno, cuando los debates se dan así de una manera muy extrema, pues pasa eso son, no siempre existe una síntesis que es un poco lo que nosotros queremos hacer sobre la, la recepción de Kuhn concretamente en Historia de Debate de hecho algunos hablan de que claro, de que, de que ellos son críticos con un Kuhn, pero no con el que aplicamos en Historia de Debate o el Kuhn Barros, como dicen a veces que, que aplico que aplico ya de una manera más individual eh, yo, con la ventaja de que podemos ofrecer como resultado la expansión de historia de debate como resultado de aplicación de estos conceptos de paradigma, comunidad y, y cambio de paradigmas extraídos de Kuhn de una manera bastante alterada, en mi opinión, en el sentido positivo. Por lo tanto, el concepto de paradigma mmm, son dos cosas, ¿no? es, es, ese paradigma como modelo, que es el lenguaje diario, coloquial, se sigue empleando la palabra, y también se puede y se debe emplear en, en el estudio de las disciplinas, es decir, el paradigma en singular, diríamos, como modelo. ¿no? En el caso de, física, de la física, decía con que eso mm, eh, se refiere en a, a física al modo de resolver los problemas, y para historiografía para mí sería pues una obra maestra de un autor importante de una corriente historiográfica importante eso sería un paradigma en singular el paradigma en el sentido del modelo, del ejemplo, de modelo de ejemplo, de referencia pero si, si se redujera eso el término paradigma si no, si no introdujéramos eh, la, la acepción inventada por Kuhn no estaríamos aquí ahora hablando de eso porque eso podríamos si fuera para utilizar el término paradigma en el sentido de los diccionarios clásicos, pues lo utilizaríamos como sinónimo de ejemplo de modelo, en el caso de historia, nuestro de obra clásica y nada más. Pero no, si estamos aquí y estamos hablando del tema, es porque él se refiere a, eh, como paradigma, esos elementos de metodología, teoría y, y, y reglas del juego que en un momento dado, eh, sirve para organizar una comunidad de especialistas claro, hay paradigmas hegemónicos y puede haber paradigmas, eh, paradigmas no hegemónicos ¿no? la rectificación que hacemos en el caso de esto es que siendo la acepción de Kuhn una acepción plural creo que no se, de, no se debería emplear exclusivamente la acepción singular paradigma en singular, de ahí que yo soy más partidario de hablar de paradigma común o de paradigmas compartidos. Porque si no, se crea una confusión entre, entre la, la acepción vieja de la palabra paradigma y, y lo que estamos diciendo como contenido nuevo a partir de Kuhn, ¿no? Bueno, además, esa, esa confusión se agrava en el caso de la de los colegas de mi generación que es la generación del 68 que decepcionados, bueno, en que decepcionaos por las después de haber abrazado a veces posiciones eh, políticas pero sobre todo también, y también intelectuales, de tipo dogmático cerrado, estructuralista en mi caso no fue tanto pero también digo en cuanto a la razón, pero, pero también participé de ese desencantamiento y de ese desencantamiento donde después pues algunos han derivado hacia posiciones que yo llamaría posmodernas, de una, la manera de defender un nuevo paradigma a la posmodernidad, por lo menos en el ámbito latino, es decir, que no debe haber paradigmas para proponer el suyo, que fundamentalmente que está muy bien definido y fundamentalmente nos afecta como como fragmentación, descompromiso, etcétera ¿no? y eso pasa en muchos ámbitos y el pues posmodernismo en eso se beneficia de la ecuación que algunos establecen contra la, el concepto de paradigma que nos ha aportado Kuhn entre paradigma y teoría cerrada paradigma y dogma ¿no? eso depende es una cosa más que tiene que ver con la experiencia de gente de mi generación más que con, eh, desde luego, la acepción de del concepto de paradigma como consenso. Incluso yo diría que contradice incluso eh, la definición de para, inicial del paradigma en los diccionarios como modelo de ejemplo. Porque un modelo no tiene que ser un modelo cerrado. El ejemplo no tiene por qué ser un ejemplo coactivo, que se imponga jerárquicamente, y menos que lo imponga el Estado, y menos que lo imponga el Estado en el ámbito académico, en el ámbito intelectual, en el ámbito de las, ciencias, de, las ciencias, de las ciencias sociales. Por lo tanto, esto, esta experiencia de mi generación, que les cuesta trabajo imaginar el paradigma como consenso, obliga más, nos obliga más, si cabe, a añadir la palabra paradigma para su aplicación a una disciplina humanística o una disciplina. De ciencias sociales añadir la palabra común o la palabra de paradigmas compartidos pasa o que un paradigma común puede estar hecho de paradigmas singulares y esto remitir a, a ejemplos concretos, etcétera pero lo que nos interesa es eh, el paradigma como como norma, norma sería un error utilizarla como consenso como consenso eh, tácitamente, normalmente, tácitamente Tácitamente eh, eh, generado en una comunidad para garantizar su, su funcionamiento como comunidad científica. Para los que hemos sido formados en, el, en nuestra tierna juventud, en el marxismo, recordar que, que ya Antonio Branchi eh, ha separado el concepto, ha creado concepto de hegemonía separando el consenso de la fuerza ¿no? entonces esto más bien nos remite al consenso y a, y, y a la hegemonía eh, que, a, que a la fuerza, a la imposición el dogma o la cerrazón debería de ser innecesario esta, esta coletilla pero, pero yo es que sé en eh, qué terreno me muevo ¿no? no lo digo por vosotros que sois jóvenes y os habéis formado ya en los, en los 80 y en los 90 pero los que los que somos deudores de los años 60 y 70, pues, y estamos muy orgullosos de ellos, pues tenemos que cargar con todo lo positivo y con todo lo negativo de esa época gloriosa para nuestras universidades. ¿no? Eh, consiguieron una cota de influencia en la sociedad y, y en el cambio social que hasta ahora no, no se ha vuelto a conseguir. ¿no? Por lo tanto, sigue siendo... Eh, un paradigma singular para la evolución, sobre todo, de la universidad como organismo vivo. Pero eso no quiere decir que ese orgullo no, no, no, no implique crítica, sobre todo, no implique anticrítica, a, a autocrítica. ¿no? Y la autocrítica va en ese sentido, de aprovechar el concepto de paradigma como mentalidad, como consenso, como hegemonía, para precisamente contrarrestar las viejas tendencias a, a la, la esterilidad eh, eh, dogmática y, y, y entender, como, como explica muy bien Kuhn, que una comunidad de especialistas eh, lo que comparte una comunidad de especialistas no es una teoría, o, o sea, no piensan todos iguales, o sea, piensan diferente y sin embargo sobre la base de consensos muy que por su flexibilidad hacen muy operativas nuestras disciplinas, porque cuando hablábamos de las formas de sociabilidad es que tenéis que daros cuenta que los, los, los paradigmas mm, hegemónicos y mayoritarios y minoritarios se forman a través de esos hilos muchas veces invisibles eh, que mueven las asociaciones, las revistas, los congresos los, los intercambios las múltiples relaciones que siendo mm, a, a, a menudo difícilmente identificables y difícilmente seguibles, sin embargo son, eh, sus resultados son muy operativos, ¿eh? porque las disciplinas eh, funcionan, eh, funcionaron a lo largo del siglo XX aceptablemente bien, con mucha eficacia y, y sobre todo en el campo que nosotros nos movemos, humanidades y ciencias sociales, que se transformaron en unas disciplinas fundamentales en, las, en la Universidad del siglo XX. En, en Prácticamente todo el mundo, gracias a, las paradigmas, a los paradigmas que los alimentaron, tanto paradigmas de docencia como, que es lo que nos interesa aquí y a lo que he dedicado más atención, como paradigmas de, de investigación, naturalmente conectados con la sociedad. El segundo concepto eh, aportado por Kuhn es la comunidad de, de especialistas. Bueno, mmm, que no es, es una comunidad de especialistas vinculada al mundo de de la investigación claro eh, nos permite eh, pues hacer sociología de las disciplinas, sociología de, la, de las ciencias porque en definitiva estamos hablando de una comunidad que se organiza de una manera tácita no, no a, las, a la propia estructura académica para con mm, eh, la verdad Surgida de la empiria eh, pasa por la decisión final de la comunidad de, de especialistas. Por lo tanto, le, con, le concede a la comunidad de especialistas, digamos, la, eh, la, eh, el, el papel de instancia mm, decisoria sobre lo que es verdad y lo que no lo es en un momento dado en, una, en, una, eh, en el funcionamiento de una disciplina a la hora de, a la hora de, que, de, de propagarse y de ser aceptados por el resto los colegas pues, los resultados de una investigación o de, o de aceptarse o rechazarse determinado paradigma metodológico, teórico, etc. Esto es un cambio realmente muy, muy importante porque eh, rompe con la visión positivista, neopositivista hay que recordar que Karl Popper es el fundador de la, de la filosofía de la ciencia a mediados del siglo XX y, y al mismo tiempo el pro, definidor y propagador de un positivismo puesto al día en el siglo XX, de lo que podemos llamar neopositivismo, aunque ese término también se utiliza para para, para otros enfoques más vinculados con el positivismo lingüístico, etcétera. Para ciencias sociales ese neopositivismo del método hipotético deductivo eh, de Popper mmm, que remitía al resultado de la empiria para definir lo que es verdad y lo que no lo es en ciencia, pues eso resulta trastocado de una manera radical con la aportación de Kuhn, con la propuesta de Kuhn que no es de la empiria donde surge la verdad de una manera definitiva, sino de la propia capacidad decisoria de la comunidad especialista, lo cual no quiere decir que las disciplinas no tengan que ser empíricas, sino simplemente que un resultado empírico puede ser rechazado por la comunidad de especialistas y al mismo tiempo una propuesta teórica, aunque se vea desmentida por los resultados empíricos, puede ser siendo, seguir siendo apoyada por la comunidad de por la comunidad de especialistas, ¿no? entre otras cosas porque los resultados empíricos son absolutamente discutibles respecto de, de su objeto, de su metodología, eh, de la credibilidad de sus resultados, eh, etc. De ahí que, que siguiendo a Kuhn no podríamos estar de acuerdo con el falsacionismo de, de Karl Popper, eh, en gran medida gran medida producto de su antimarxismo, ¿no?, donde se intentó explicar que, que una teoría eh, el materialismo histórico, si fracasa en la, en la práctica, él se refería al sistema soviético, pues entonces eso invalida la propia teoría inicial, ¿no? Pues muy bien, eso eh, que es una manera de, de colocar el poder decisorio, la verificación empírica de... de parte de, de las ciencias eh, sociales, pues eso eh, es impugnado por los planteamientos de Kuhn, diciendo que quien decide no es el resultado empírico eh, aunque sea necesario pero no es suficiente para definir una verdad científica, sino el consenso que se establece entre la propia comunidad académica el mejor ejemplo en ese sentido que tenemos eh, para en ciencia y no, no, es, no viene de las ciencias humanas sino que viene de la ciencia de la naturaleza. Y es el caso de la teoría de la relatividad o de, eh, que, ha sido, que ha sido o de la teoría del Big Bang. En ambos casos ha habido desmentidos empíricos que no han sido aceptados por, la comunidad, por las comunidades científicas, entre otras cosas porque se decía que, que eran insuficientes, que habría que repetirlos, que, que, que etc. Y han, y han apoyado con frecuencia. Los, los planteamientos lógicos de la lógica matemática de Einstein o, o, las, o las teorías del Big Bang por encima de, de, de, de resultados empíricos que se cuestionaron ¿no? Dijeron, hay que investigar más empíricamente porque tenía más credibilidad para ellos recordar que paradigma es conjunto de valores y creencias que, es, que comparte una comunidad especialista tenía más credibilidad para ellos la la, la lógica teórica y la hipótesis teórica inicial que algunas investigaciones empíricas que se hicieron. Claro, eso a la larga, la, eh, si los resultados de la investigación empírica son reiterados y desmiente naturalmente la, la teoría previa, que está asumida por la mayoría de los, de los de los académicos, acaban, se acaba, se acaba ellos acaban cambiando esa teoría o como hacemos nosotros caso de Kuhn introduciendo rectificaciones que pueden ser muy radicales. Quiero decir que lo que define la verdad son, en último extremo, las dos cosas, la empiria y, y la creencia de los científicos. Pero en último extremo, si, si hay que optar, Kuhn opta por el sujeto colectivo y académico que es la comunidad de especialistas. La rectificación que nosotros eh, haríamos el concepto de comunidad de especialistas por parte de Kuhn es triple. Primero, la ampliación a lo que no a los practicantes de esa, de esa especialidad o de esa disciplina que no son eh, estrictamente eh, profesores universitarios e investigadores de centros superiores. Eso lo veremos porque es un poco la experiencia de historia de debate. Segundo, la introducción del debate como un elemento esencial en